Bien, señores, este es el momento precisamente de escuchar el, el comentario de nuestro compañero La Lantigua. Así que adelante. Gracias, amado Francis. Gracias al equipo de producción y a la gente que nos ve. Bien, a la señora que es de la llamada, no le vamos a responder porque su... su... Su intervención fue muy penosa y más que fue una vergüenza, una pena. Tiene que, bueno. miren, eh, una sugerencia al alcalde. Ya le di la primera ayer de que trabaje con su equipo de publicidad que es lo que tiene un grupo de gente cobrando sin trabajar ahí, una, o por lo menos la mayoría está co co cobrando sin trabajar. Yo voy a traer sí. la, la, la nómina del equipo de, de publicidad del ayuntamiento eh, para presentarla. Uh, tú vas a presentar, gente que, tú verás, tú verás. Pero eh, ni siquiera puedo. Por lo trabajar, Siquio. Sí, a trabajar. Pero te voy a dar. Ayer te di esa sugerencia para que utilices este espacio. Tú tienes una mención paga aquí para que digas lo que tú estás haciendo en vez de estar mandando a la gente a cuidarse de coronavirus. Tú no eres salud pública. Te di esa sugerencia ayer, hoy te doy otra. Fácil. ¿Qué hacía? Y este dato lo voy a dar ahora. ¿Qué hacía Alex tía, para mantener la recogida de basura eh, constante y el camino vertedero en, en por lo menos en condiciones eh, transitables? Vigilancia, supervisión, su rol. ¿Qué hacía él? Tenía amigos, ¿verdad? Eh, eh, que tenían compañía y le decía, mira, fulano, eh, tírame un, una cuestioncita aquí de, de, ¿cómo se llama? De, de material y arreglame este, este, este tramo de este, de este camino. ¿Y qué hacían? Iban y lo hacían. Me Imagino que algunos le pagaban, otros lo hacían, por favor. Naturalmente porque tú tienes amigos, el alcalde tiene amigos. ¿Y qué hacían? Y le mantenían el camino en buenas condiciones. Es lo que no ha pasado con Siquio porque no está siendo gerente. ¿Oíste, Siquio? No está siendo gerente. Te lo digo. ¿Por qué el camino está en esas condiciones? Porque tú no lo has mantenido. Llama gente, amigo tuyo. Coge también del dinero del ayuntamiento y págale a otra compañía que te lo, por el polmones te lo mantengan en, en transitable. O sea, que te lo mantenga transitable hasta que te lo puedan asfaltar. Eso es gerencia. Por otro lado. Francia habla de los vertederos improvisados. También es responsabilidad del ayuntamiento y del Estado que eso no pase. Te voy a dar una sugerencia, Siquio. Gratis. Gratis. Tú tienes una policía municipal. Convierte esa, esa policía municipal en vigilante de la ciudad. ¿Por qué que están ahí? No están en los parques. Busca... Ya eso no existe, parece, pero antes tú ibas a los parques y habían policías municipales vigilando. Y donde quiera había un grupo de policías vigilando los parques. Esa policía que no existe, que no se sabe lo que está haciendo ahora, colócala, ahora que tú tienes una crisis, como policía ambiental. Que vaya a esos puntos a vigilar quién está tirando la basura. Y que lo sometan a la justicia porque la ley lo prohíbe. La ley prohíbe tú tirar la basura en lugares que no están destinados para eso. Ay, tan sencillo como eso, pero si tú fueras gerente lo hicieras. Te lo estoy regalando, Siquio. Haz lo que te estoy diciendo, ya que lo vas a resolver. Y más, te voy a hacer el lunes, te voy a traer un reportaje de todos los vertederos improvisados, porque yo lo he visto todo. Y sé dónde están. ¿Mm? Gratis. La policía municipal que tú tienes, conviértela en policía ambiental, momentáneamente, para que puedas focalizar y que la gente no te tire la basura en esos puntos, a que los resuelves. Y vamos a recoger la basura, pero primero hay que, re hay que resolver el camino. De ¿qué van a hacer con Ese él? regalo gratis te lo doy. Miren, ¿por qué hay gente a veces que se molesta con los comentarios de uno? Porque es que la verdad a veces dura. La verdad es como una correa, co co como una pela eh, en la espalda cuando tú estás mojado. Pica. Waldo Ariel Suero, y por eso que yo soy eh, eh, tan, tan, tan fuerte en los comentarios, porque yo todo lo anoto. Y voy llevando una bitácora para cuando, cuando el otro falla, darle, como dice Wilson Camacho, darle en la madre. Wilson Camacho del Peca dice, nosotros la gente del Coral, lo dijo en una clase, lo tengo grabado, a la gente del Coral nosotros le dimos en la madre. Y él dice, en el derecho hay que darle a la gente en la madre. Entonces, a eso que se equivocan, se le da en la madre, porque criticaron muchísimo. Waldo Ariel Suero salta con un disparate ante este ayer, eh, si tenemos el link, por favor, para que ustedes lo vean, eh, el link, Israel, no sé si lo compartiste el link, que él dice que, míralo ahí, Colegio Dominicano, déjenme verlo muchachos, Colegio Dominicano, mira esto pueblo para que tú veas, Colegio Dominicano advierte muertes reportadas por el COVID-19 no corresponden con la realidad, ¿qué fecha tiene eso? No la veo bien, si me lo pueden decir muchachos. No tener la fecha? Ahí, la fecha ahí chiquitica. Pero bien, eso fue antes de ayer que él lo dijo. ¿23 del mes? 23 del mes 6. ¿Antes de ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. Entren para acá. Que a, a, a, a Waldo Ariel Suero, ese disparatoso charlatán sin vergüenza, le vamos a dar en la madre. Pongan ese video cuando yo se lo dije a él y se me hizo el loco. El día 10 de marzo. 10 de marzo aquí lo tengo anotado. El día 10 de marzo se lo dije.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 Le agarré Waldo Ariel Suero ahí, eso fue el día 10 de marzo, te lo dije sentado ahí, charlatán. Y te dije, mira lo que está pasando, y no me hiciste caso. No, a Luis que me lo mande. No, es que usted está obligado, lo oyeron cuando dijo que sí, le dije, pero ustedes no están obligados a investigar, ustedes son el colegio médico. Y dijo él, sí, pero yo no hago denuncia alegre, es que no la hace soy yo. Que incluso YouTube me tumbó un video cuando yo dije que estaban ocultando a los muertos, y después tuvieron que pedir una excusa. Y a YouTube le doblamos el brazo aquí en Telenor. Porque yo le dije, se equivocaron conmigo porque tengo la prueba. Y le, le apelamos a eso y tuvieron que irle para traer el video, colocar el video y pedir una excusa. ¿Saben por qué? Porque aquí si no se habla, caballá. ¿Lo veo a Waldo Ariel Suero? Lo fácil que darle a ustedes también allá arriba. Que se creen los dioses y que se creen. La gente le cree. Ellos dicen eso y la gente le cree. Y tú dices, pero ven acá. Pero ¿y cómo viene Waldo Ariel Suero después de, de cuatro meses, tres meses, cuatro, lo que sean? Eh, a decirme que los muertos no concuerdan cuando yo te lo dije a ti en marzo y ni siquiera investigaste, no te dio la gana de investigar porque siguen ocultando a los muertos para decir que tienen una tasa de letalidad bajita. Y eso es transparencia, Luis Abinader Eso es transparencia, eh, eh, vicepresidenta, eh, jefa del gabinete de salud. Eso es transparencia. Así es como ustedes quieren que la gente eh, los respete después. Irresponsable. Y viene este, que es un cuadro del PRM, a decir ahora, ahora no concuerdan. No es que no concuerdan, ni concordaban al principio, pero por lo menos tenía el, el ministro el valor de decirle a la gente, miren, se murieron 30 muertos, 28, 18, 25 muertos, él dando la cara. Esto no, esto te tira un papelito ahí y no hay que, lo, y no hay que, le, no hay que le discuta. ¿Lo ven lo fácil que es investigar las cosas? Ahora el colegio dice que no concuerdan los muertos que se están publicando. Eso es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad, incluso el, el, el presidente de aquí sí lo decía. Sí lo decía. Pero para allá, para la capital, no llegaba a eso. ¿Eh? Así es que se demuestran las cosas. Por eso que yo le decía, incluso ayer a Siquio, yo no, si, si quieres debatir, no te la voy a poner fácil. Yo no se la pongo fácil a nadie, por lo menos a nivel de medio de comunicación. Yo no se la pongo fácil porque yo no me siento aquí a inventar. Yo no me siento aquí a inventar. Miren lo fácil que fue darle a él. ¡Ah, qué casualidad que ahora los muertos que están apareciendo, que están publicando, no concuerdan con la realidad! Dice el Colegio Medio cuando nosotros lo estábamos diciendo desde este marzo. Y le estábamos presentando pruebas. ¡Pruebas! ¡Qué bueno, Waldo Ariel Suero, que te cayera a tierra! Por, por, ¿Sabe por qué? Porque te estás prestando a seguir el juego del gobierno... De no ser transparente, de no decirle a la gente lo que está pasando. De no decirle a la gente lo que está pasando. Y yo creo que si nosotros queremos una sociedad de verdad que cambie, tenemos que ser transparentes. Y termino con lo del procurador Jean Alain Rodríguez. Miren, para mí Jean Alain fue un fiasco. Uno de los peores eh, eh, procuradores que ha pasado por ahí desde mi punto de vista. Pero, usted impedirle a un ciudadano que no tiene impedimento de salida, salir de su país y que nadie se espante, usted impedirle a un ciudadano en el pleno derecho de sus, eh, verdad, derecho, en, la, en plena facultad de sus derechos, civiles y políticos, salir del país, usted le prohíbe eso, sin una orden judicial, eso es grave, usted no lo siente porque no es a usted, pero cuando pase aquí lo que está pasando en Nicaragua, entonces sí nos vamos a dar cuenta. Pero ya es tarde. En Nicaragua, tú el que huele a oposición, preso. ¿Saben por qué? Porque el presidente lo ordena y los jueces están a su favor. Ahí es donde no debemos llegar. Y tengo tiempo diciendo, cuidado con la justicia al servicio del poder político. Cuidémonos de eso. Peor aún. Cuidémonos de dañar la imagen del Ministerio Público, caramba. Porque tú sabes lo que van a hacer. Que van a convertir el Ministerio Público en un brazo, un brazo de odio. Que cuando llego yo, te, te, te, te hago un expediente y te persigo a ti. Cuando llega el otro, me hace un expediente y me persigue a mí. Y entonces la justicia, me van a excusar el término, se va a ir a la mierda. Bien, señores.